Accesibilidad en videos educativos, parte 2. En este video les explicaré cómo subir videos al canal de YouTube y generar los subtítulos automáticamente. Ingresamos a Google con nuestro usuario de, de Gmail y vamos a YouTube. En el canal de YouTube, subir video. Y en este espacio, arrastramos el video que vamos a subtitular. Mientras sube, podemos agregar los títulos, la descripción y otras configuraciones. En Subtítulos, español por YouTube automático, hacemos clic en Editar en la versión clásica de estudio. Y automáticamente, de acuerdo al audio, se generan los subtítulos. Hacemos clic en editar y hay que revisar si están en tiempo e imagen y corregir los errores que aparecen. Se aconseja que el subtitulado no aparezca con más de dos renglones. Entonces vamos a ir revisando, por ejemplo, este subtitulado que se generó automáticamente Está en dos renglones. Tenemos que ir viendo que el comienzo del audio esté justo eh, donde comienza el subtitulado. Voy a hacer play. De lo que se explica en el video, está fuera de la pista de audio. Entonces, en este punto puedo correrlo. Y en este espacio, digamos de tiempo, quedará sin subtitulado. Este otro párrafo lo vamos a encimar sobre la pista de audio. Y observamos que está en tres renglones. Entonces, voy a ir a, al minuto en el que ocurre. Y voy a decidir dónde hacer el corte. Voy a hacer el corte en esta coma. Hago Enter y automáticamente lo coloca en otro punto. Verifico que esté a tiempo. Por lo que veo, no, porque comienza acá. Hay como una pausa en este sector. Entonces voy a correr esta oración y verifico. Me posiciono nuevamente en el espacio donde quiero comenzar. Quedó justo a tiempo el, el subtitulado con el audio. Por último, hay que publicar cambios. Volvemos a YouTube. Visualizamos el video. Hago clic en editar. Y nos faltaría agregar en la descripción el contenido textual de todas las diapositivas. Ustedes encontrarán el mismo cuando observen el video. Cuando hacemos clic en el video, las personas con discapacidad podrán activar los subtítulos o desactivarlos. Y en este espacio, al hacer clic en Abrir transcripción, se mostrarán las transcripciones del video en los momentos en que el audio ocurre. Muchas gracias. Nos vemos en el aula.